Hemos hecho nuevamente el trámite de la aprobación del crédito ante el Fondo Monetario Internacional. Como ustedes ya conocen, hace un mes atrás la Asamblea Legislativa Plurinacional rechazó un proyecto de ley que remitimos como ejecutivo a la Asamblea Legislativa Plurinacional para aprobar el crédito de 327 millones de dólares. Presentaron cinco observaciones en la Cámara en específicamente en la comisión de planificación y fueron absueltas cada una de ellas en una exposición que realizamos como viceministerio del tesoro ante eh, esta comisión sin embargo no hubo la predisposición para aprobar este proyecto de ley en la comisión y nuevamente hemos introducido el 7 de julio el nuevo proyecto de ley dándole obviamente todo ese respaldo que estaba pidiendo la asamblea entre algunos de los requisitos que nos pidieron. Un análisis de sostenibilidad de la deuda que fue trabajado con el Viceministerio de Inversión Pública, Ministerio de Planificación, que respalda eh, toda esta eh, exigencia que nos pedía la Asamblea. También las condiciones del crédito, específicamente enmarcarlo en un solo recuadro y no tengan que buscarlo en el informe técnico como se lo tenía. La explicación de cada uno de los recursos en qué se iban a utilizar sobre estos créditos específicos y nos pidieron también un proyecto de decreto superguemos que sea aprobado por el gabinete ministerial como ustedes conocen se aprobó un decreto supremo el cual también fue observado por la asamblea legislativa plurinacional porque ellos argumentan de que con este decreto nosotros nos estamos autorizando para utilizar los recursos lo cual es totalmente falso ese decreto se lo realizó y se lo hizo aprobar en gabinete justamente por esta exigencia de la asamblea legislativa plurinacional para que respalde a todos esos requisitos que nos estaban pidiendo, aunque este crédito no lo amerita no es un crédito público normal como cualquier otro organismo internacional el Fondo Monetario Internacional se basa en base al el decreto supremo 29.894 entonces en base a este decreto supremo es que se hacen las gestiones respectivas ante el Fondo Monetario Internacional y se prosigue, obviamente, a la aprobación de estos créditos. Ahora, ya se lo envió el 9 de julio, se lo tiene en la Asamblea Legislativa Plurinacional, tenemos justamente los oficios de recepción para que nuevamente sea tratado este, decreto, este proyecto de ley para que podamos acceder a esos recursos. Quiero informarles a todos, a la población, los recursos están respaldados, están en la cuenta única del Tesoro, tanto en bolivianos como en dólares. No se han utilizado ni un solo peso de estos recursos y hasta el último día que no se apruebe esta ley no se los va a poder utilizar y evidentemente nos dejan atado de manos respecto a los recursos que dispone el Tesoro. Prueba de ello es de que en algún momento nosotros comunicamos a ustedes de que el Tesoro estaba sobregirado en 18 mil millones de bolivianos, así lo recibimos al Tesoro en eh, noviembre del año 2019. Y aquí justamente les quiero mostrar un detalle de todos los recursos, de dónde se sobregiró, es decir, el candidato actual, Arce Catacora, de dónde se gastó estos 18 mil millones de bolivianos. Aquí tienen los grupos de entidades. Del Tesoro General de la Nación, que tenemos varias cuentas que tenemos que atender en temas de salud, por ejemplo, se sobregiraron 3.056 millones de bolivianos. Del órgano ejecutivo, que son todos los ministerios, los 20 ministerios, son 3.538 millones de bolivianos. De las empresas públicas nacionales, son 6.600 millones de bolivianos aproximadamente. Tenemos las entidades públicas descentralizadas, 3.652. Las instituciones financieras no bancarias, 352. El órgano electoral, 323. El órgano judicial, 173. Ustedes suman cada uno de estos recursos que se han utilizado, de estos, eh, cada uno de, de grupos de entidades, y son 18.039 millones de bolivianos que el candidato actual, ex ministro Arce Catacora, se gastó la plata de las entidades públicas. Tenemos en orden cada una de ellas de mayor a menor. Por ejemplo, en el caso del órgano ejecutivo, la entidad que más se sobregiró, que se gastó la plata, fueron 848 millones. Del Ministerio de Obras Públicas, 558 millones. Y así sucesivamente tenemos de mayor a menor cada una de las entidades cuánto se fueron gastando los recursos. De las empresas públicas, la entidad más afectada, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos. No se olviden que de aquí se paga todo lo que es la importación de combustible y todo lo que viene a ser también la producción en refinación con respecto a los combustibles, son 4.276 millones de bolivianos que se sobregiraron, que se gastaron la plata. Por eso es que cuando llegamos nosotros a, en noviembre a ver el tema del ministerio y el uso de los recursos, se tenían deudas de combustible desde el mes de febrero. ¿Por qué? Porque aquí estamos viendo que la plata de YPF se la habían gastado en otras cosas. Habría que preguntarle al candidato Arce Catacora en qué se gastó esta plata. Nosotros estamos mostrando aquí la prueba del sobregiro, del gasto pero no sabemos específicamente en qué se gastó esa plata y es la investigación que tendrán que hacer las nuevas autoridades. ¿no? Respecto a algunas otras empresas, lo que es EMAPA, 658 millones, Empresa Nacional de Electricidad, hablamos de ENDE, 446 millones y ahí tenemos un monto de 6.600 entre todas las empresas públicas Estratégica. Respecto a las entidades descentralizadas, de la ABC, que es la que construye carreteras, se gastaron 987 millones de bolivianos, sobre giraron sus cuentas. Luego tenemos el CEDEM, el CEDEM es la entidad que provee los subsidios a toda la población en nuestro país. 536 millones de bolivianos, fíjense, para hacer un ejemplo específico, CEDEM maneja al año 1.200 millones de bolivianos aproximadamente. Es decir que en medio año se gastaron la plata del CDE y tuvieron que bicicletear con todos los otros recursos para que siga funcionando esta entidad. Y así tenemos también aduana nacional, 493 millones, la autoridad de fiscalización de transporte, 382 millones, y tenemos de menor a mayor cada una de ellas, las cuales ustedes van a poder tener el acceso a la información. Eso era lo que les queríamos comunicar, de que los recursos se los gastaron, en el lapso de todos estos años, entre el 2006 y 2019 hasta noviembre, consolidando justamente estas cifras, 18 mil millones de bolivianos. Hemos hecho un trabajo a marcha forzada, ardua, para poder encontrar todos estos recursos, de dónde habían salido. Ahora lo que hay que preguntar es dónde se gastaron esos recursos. Eso es lo que hay que trasladarle la pregunta al candidato Arce Catacora eh, en algún momento dijeron que las explicaciones que habíamos dado desde el Ministerio de Economía no eran ciertas, aquí tenemos la prueba, tenemos todos los registros contables de cada una de las entidades públicas, donde se sobregiraron las cuentas y que evidentemente dejaron sin recursos al Tesoro y con muchas deudas. Otro de los aspectos también que hemos hablado con los medios de prensa, el gobierno el movimiento del movimiento al socialismo aprobó más de 200 créditos entre el año 2006 y el 2019, aproximadamente 18 mil millones de dólares contrataron en crédito y ninguno de estos créditos de estos más de 200 créditos tenían las condiciones que hemos logrado obtener con el Fondo Monetario Internacional condiciones sumamente flexibles, no tiene ninguna condicionalidad, no nos está exigiendo al gobierno que tenemos que variar el tipo de cambio, que tenemos que modificar la moneda, que apliquemos alguna medida de política monetaria. El Fondo Monetario Internacional salió en conferencia de prensa y lo explicó de que no existe ninguna condicionalidad en la tasa de interés del 1% inferior a cualquiera de los créditos que ustedes puedan revisar que aprobó el movimiento al socialismo en estos 14 años. Y los recursos los necesitamos de manera urgente. ¿Por qué? porque hemos visto que la cuenta única del tesoro está totalmente sobregirada, que se gastaron los recursos de todas las entidades públicas, que tenemos un montón de deudas con las cuales que tienen que cumplirse las obligaciones con cada una de las entidades y esta es la realidad en la que nos dejó el gobierno del movimiento de socialismo a partir de noviembre. viceministro, esta es una denuncia bastante grave en, esto, en este periodo. Eh, se, va, ¿Se va a formalizar esta denuncia hasta, ante las instancias pertinentes para sacar responsabilidades penales, civiles, administrativas? La primera consulta. La segunda consulta, el candidato precisamente Luis Arce ha dicho que se ha sacado dinero de las AFP eh, en, en un monto evaluado en 1.700 millones de dólares. ¿Consultar si eso es cierto o no? Esas dos consultas, por favor. Respecto a las denuncias, está coordinado con el Ministerio de Justicia. Proporcionándole toda esta información, como le mencioné, no es un trabajo pequeño, estamos hablando aproximadamente 153 entidades, 1.890 cuentas de cada una de todas las entidades la hemos tenido que revisar una por una para poder encontrar estos montos exactos y respaldar este informe de todo el sobregiro que se ha tenido desde el 2006 hasta el año 2019. Toda esta información se la vamos a proporcionar al Ministro de Justicia para que se tomen las acciones correspondientes de acuerdo a las normativas como corresponde y respecto a los temas de las AFP, los gastos que se hicieron obviamente fue por posición de bonos que en algún momento se vendieron a las AFP que inviertan si ustedes quieren en el Estado boliviano y el Estado boliviano inyectarse de recursos y poder gastarlo como ustedes están viendo acá. Hay que hacer una investigación exacta de todos los recursos que realmente han salido de las AFP, sabemos de que aproximadamente del monto que en algún momento se manejó de 19 mil millones de dólares, si no me equivoco, un 30% están en bonos del Tesoro y habría que ver dónde es que se han invertido todos estos recursos respecto a los gastos que se hicieron en ese momento. Pero la dice que el es totalmente falso. Nosotros no hemos recurrido a la AFP en ningún momento, no hemos tocado los recursos, la ley nos lo prohíbe, no podemos ir a utilizar recursos de donde nosotros se nos antoje, prueba de ello que la plata del FMI no la hemos podido utilizar, no la vamos a utilizar tampoco mientras no tengamos las normativas, porque aquí lo que hay que respaldar siempre va a ser el aspecto de transparencia y normativa. De, de lo, las AFP lo que han hecho ha sido una inversión, con el Banco Central de Bolivia. El Banco Central de Bolivia ha comprado los bonos de las AFP para inyectarle recursos a las AFP y las AFP las canalice al banco, al banco a la banca comercial, a la banca privada. El Tesoro no se ha beneficiado con ningún recurso de eh, esta operación que se llaman operaciones eh, justamente eh, para poder inyectar recursos a la banca privada. ...son artificios de política monetaria... ...no tenemos nada que ver nosotros como Ministerio... ...nosotros nos dedicamos a la parte fiscal... ...y vemos cómo canalizar recursos... ...obviamente también ofreciendo nuestros bonos... ...pero no hemos ido nosotros a sacar plata de la AFP... ...en ningún momento para poder cubrir... ...todo este hueco financiero que nos dejó el candidato... Arce Catacora. Buenos días Viceministro, una consulta por favor... ...¿de dónde están saliendo estos recursos económicos... ...para el plan de empleo... ...estos es más de 16 mil millones si no me equivoco si sí, es del Tesoro General de la Nación, pero ¿de dónde provienen ese rumor que había de las AFPs. Eso Usted lo está descartando, pero ¿de dónde se está sacando? O también son créditos internacionales, o es que se está esperando los créditos que se aprueben en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Y otra consulta más, eh, preocupación de la gente, es que hay rumores de que dicen que va, va a cambiar el tipo de cambio. ¿Esto es cierto o no es cierto? Gracias. Respecto a los recursos, hemos gestionado como Ministerio de Economía alrededor de 1.600 millones de dólares con cinco organismos internacionales. El primero ha sido el Fondo Monetario Internacional, 327 millones de dólares. El segundo ha sido el Banco Mundial, 250 millones de dólares. Tenemos también un crédito con la cooperación de Francia, 100 millones de euros. También tenemos con el BID 450 millones de dólares y la CAF 350 millones de dólares. Aproximadamente consolidamos las gestiones que hizo Economía con el ministro José Luis Parada alrededor de 1.600 millones de dólares que gestionamos los recursos. Dentro de ellos se canalizaban los recursos para lo que viene a ser el plan del PEREO, también el tema del pago de los tres bonos que se crearon, el bono familia, el bono canasta familiar, el bono universal y obviamente garantizar todo lo que venía a ser la implementación de los equipos y eh, los consultorios específicos para poder hacer los controles en el tema de, la, de esta pandemia del coronavirus. Entonces todos estos recursos tenían que canalizarse para eso, 1.600 millones de dólares les hago recuerdo. Los únicos recursos que llegaron al país pero que no han sido utilizados han sido los del Fondo Monetario Internacional. Todas las leyes, las cinco proyectos de ley están en la Asamblea para su aprobación. En algún momento salió la Comisión de Planificación y Economía a decir de que ya habían aprobado cuatro créditos. Totalmente falso. Lo aprobaron en la comisión, pero no lo han aprobado en, eh, en el Pleno de la Asamblea para que pueda ser eh, sancionada a rango de ley cada uno de estos créditos. Hemos tenido que recurrir al Banco Central de Bolivia para poder crear un crédito puente, el cual el Banco Central nos ha proporcionado en un primer momento 7 mil millones de bolivianos que hemos utilizado para todo, todos estos pagos que se han realizado. El día viernes, por ejemplo, hemos consolidado con los municipios todo lo que ha sido la negociación de la FAM también de alrededor de 279 millones de bolivianos que hemos desembolsado a, los, a todos los municipios del país. Justamente se trabajaron en mesas técnicas con la FAM, en cada uno, con cada uno de los departamentos, con todos los municipios, se llegaron obviamente a consenso para la atención del COVID y se les hizo las transferencias de 279 millones de bolivianos. Respecto a la ley del IDH también que recientemente la aprobaron en la Asamblea, eh, la devolución de 200 millones de dólares. Ya tenemos toda la parte operativa eh, terminada. El día de mañana también se le va a estar haciendo los desembolsos a los municipios del 12% de esa devolución del IDH de 200 millones de dólares aproximadamente a todos los municipios, gobernaciones, universidades, de acuerdo obviamente a las características establecidas en la ley. Eso va a ocurrir hasta el día de mañana. Eh, el tipo de cambio. El tipo de cambio es estable, Hemos recuperado la confianza de nuestro país a partir de enero. Las reservas internacionales de nuestro país subieron. Esto hace de que tengamos un colchón financiero, una espalda suficiente para mantener un tipo de cambio. Ustedes revisen qué han realizado cada uno de los países de América Latina. Todos han devaluado. Bolivia no ha devaluado, ¿por qué? Porque tiene la espalda suficiente con esa confianza que se, recupera, se ha recuperado en la banca. Porque hemos mejorado tres aspectos importantes. El primero, la balanza comercial se tornó positiva. Esto hace que cuando tenés una balanza comercial llegan más divisas del país. Estamos vendiendo más de lo que estamos comprando del exterior. Esto se debe específicamente a ese frenazo que empezamos a realizar en noviembre. Frenar el déficit fiscal y frenar el tema de la balanza comercial. El segundo aspecto, se trabajó con el Banco Central para inyectar recursos a la banca. El nivel de liquidez que alcanzamos en el mes pasado, alcanza los niveles del año 2013, cuando se pagó el doble aguinaldo en cierta época. Entonces tenemos un buen nivel de liquidez. Los bancos cuentan con dinero en este momento para poder seguir prestándolo. Y un tercer aspecto, se recuperó tanto la confianza que mejoramos los depósitos, tanto en bolivianos como en dólares. Muy buena noticia para nuestro país tener esa confianza en el sistema financiero, porque esto hace de que los dólares respalden la política monetaria de nuestro país y no tengamos que hacer ningún tipo de evaluación. Ni el Fondo Monetario, ni ninguna entidad pública nos, ha, nos va a obligar, ni tampoco eh, eh, vamos a realizar este cambio porque no es necesario. Ese trabajo lo están haciendo arduamente desde el Banco Central de Bolivia y el Presidente, del Banco Central lo ha explicado, se tiene la espalda suficiente para mantener el tipo de cambio, no hay ninguna especulación en esto y ya las reformas estructurales las tendrá que hacer el próximo gobierno. Viceministro, buenos días. En el tema del sobregiro, Viceministro, por favor quisiera que nos explique cómo se puede hacer un sobregiro en las cuentas fiscales, cuál, cuál, cómo, cuál ha sido ese, ese movimiento que ustedes más o menos han visto preliminarmente para llegar a esa cantidad de dinero que usted menciona mencionó al principio y por otro lado también en ese sentido muchas de las entidades que usted ha mencionado a finales de año eh, eh, daban dinero, recursos económicos para bonos, no sé, si a fines de año entonces de dónde salió ese dinero sería todo esta supuesta, este supuesto movimiento no y por último por favor eh, aparte si es que cuál va a ser su situación en el, en el ministerio por favor viceministro Bien, respecto al sobregiro, Bolivia, nuestro estado, cuenta con dos cuentas madres, si ustedes quieren, para poder entenderlo mejor. La primera es la cuenta en boliviano y la segunda es la cuenta en dólares. En la cuenta en boliviano se tiene cada una de las cuentas de 153 entidades públicas. Son 153 entidades públicas que están dentro de la cuenta única del tesoro en boliviano y la cuenta única del tesoro en dólares. Entonces, cada una de las entidades que les he mostrado genera sus ingresos de acuerdo a los movimientos y actividades económicas que tiene cada entidad, además de los presupuestos que se le está transfiriendo como Tesoro General de la Nación. Cada uno hace un registro contable diario de los ingresos que va teniendo, pero la cuenta es una, única. Hay un principio de unicidad de caja que es la cuenta única del Tesoro. El ministro... Es quien tuvo la potestad en su momento, el ministro el ex ministro de Economía, el señor Arce Catacora, ahora candidato, tuvo la potestad de tomar la plata de cada una de las entidades públicas porque está en la cuenta única del Tesoro y se gastó la plata en los compromisos que el gobierno así definía en ese momento. Así surge un sobregiro. Se utiliza la plata para cumplir compromisos. Y ahí ustedes podrían preguntarnos en qué se gastaron la plata eso es lo que hay que preguntarle al candidato. Nosotros lo que podemos ir comentando es lo que nos hemos ido informando de todas las denuncias que han hecho en cada uno de los ministerios. Ustedes saben que el ministro Aria, por ejemplo, ha hablado del tema de BOA, se habló un poco también de un tema en su momento de Entel, de las empresas públicas y cada uno de los ministerios en su ámbito ha ido informando. Pero el sobregiro total de todos estos años fueron 18 mil millones de bolivianos. Y así funciona, porque el principio de unicidad de caja le permite al Tesoro utilizar esos recursos. Pero fueron órdenes, obviamente, del ministro de ese momento, que fue el señor Arce Catacora, quien tomó los recursos de todas las entidades y los gastó. Ese como primer aspecto. La segunda pregunta... Pero, teniendo en cuenta de que los, estas entidades le aportaban con bonos, ¿no? A de sí, hay entidades que se les exigía de cierta manera que pongan una cuota para pagar el bono. Por ejemplo, en el tema del bono Juancito Pinto se le exigía a Entel que ponga una parte para poder pagar este bono. ¿Por qué? Porque ya las cuentas estaban tan sobregiradas que el Tesoro no tenía más a quién recurrir, que eran entidades públicas. Les doy el caso específico, no, el bono Juancito Pinto que se pagaba a fin de año, el gobierno ya no tenía plata porque a fin de año es cuando se realizan los mayores gastos de toda la administración pública para pagar la mayor cantidad de deuda que se puede y les exigía a las entidades para que paguen parte del bono. A YPFB también en cierto momento, como ya la tenían sobreguidada y epfb en alrededor 4.500 millones de bolivianos 4.300 millones de bolivianos YPFB sobregirada le exigían, no van a poner 50 millones de dólares, si no me equivoco creo que era para el pago del bono Juana Azurdu y uno de ellos, ahora no tengo el dato exacto y lo que querían era ir saldando este sobregiro que ya habían tenido ¿no? porque prácticamente la plata no entraba ya estaba gastada y lo que querían era justificar que una de las entidades pague el bono con este gasto que se ha realizado en cada una de las entidades Respecto a la situación personal, bueno, nosotros hemos puesto desde el primer día el cargo a disposición del nuevo Ministro de Economía y Finanzas Públicas, eh, pretendemos hasta este miércoles terminar con todas las entregas de todos los trámites administrativos, pero siempre hasta el último día con la responsabilidad de servir al país, de ayudar al a la economía principalmente, ayudar al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Seguimos viendo las gestiones de lo que son los créditos. Lo más importante ahora no somos las personas, sino de que se siga haciendo la gestión. El país lo que necesita son recursos y lo que tenemos que hacer justamente entre todos es ese trabajo, ¿no? de que se siga consiguiendo estos créditos, que el Ministerio de Economía siga funcionando a, a, a marcha forzada, porque lamentablemente hemos encontrado un país con serias de deudas, con serias deficiencias en el tema de los recursos de las entidades, y ese es el trabajo que se tiene que venir seguir realizando. ¿no? Nosotros vamos a estar acá hasta el día miércoles y siempre vamos a estar donde nos encontremos colaborando con la economía, con el país, con las personas, con las entidades, porque eso fue a lo que vinimos y lo que nos sentimos comprometidos como personas y como profesionales. No, solo dos consultas, disculpe por insistir. Viendo estas irregularidades, ¿no se prevé iniciar un proceso contra el señor Arce? por daño económico al Estado, tomando en cuenta que las más afectadas y la información que usted nos ha proporcionado son las empresas públicas, ¿no? Y la segunda consulta, ¿qué se va a hacer finalmente ante el bloqueo en el legislativo del tema de los créditos de los organismos internacionales, como el, el caso del FMI? Bueno, eh, el tema del legislativo, ya el ministro Ortiz lo ha informado, va a recurrir, al Poder Legislativo, a la Asamblea Legislativa Plurinacional, las veces que sea necesario para poder explicar. Hay que seguir explicando, no no podemos eh, desfallecer en que se empecinen por temas políticos y por la orden del candidato Arce Catacora a que no podamos acceder a crédito. Se tienen que recurrir a los créditos. Todos los países de América Latina han recurrido a crédito y siguen haciéndolo. Tenemos eh, prácticamente nosotros un trabajo importante realizado, fuimos el segundo país de América Latina después de Panamá a acceder al recurso del FMI sin ninguna condición, con condiciones flexibles, no podemos desaprovechar esta oportunidad, sería nefasto para el país quedar en esta condición como asociado del FMI. Son más de 250 países que forman parte de esta entidad y que pueden acceder justamente porque es un paquete accionario que año a año se va recaudando. Entonces son recursos que en cierto momento nosotros hemos ido aportando y que podemos acceder justamente con esta normativa antes explicada. Tenemos que seguir haciendo las gestiones con todos los organismos internacionales, es la única manera de que podamos sostener, mantener la estabilidad económica. Ya vemos que las cuentas del Tesoro todas están sobregiradas, que esto no se soluciona de la noche a la mañana, se necesita una reforma estructural, que el nuevo gobierno seguramente tendrá que trabajarlo de manera incansable para poder equilibrar nuestras finanzas públicas. Ya no estamos en épocas de bonanza y hay que corregir todas las fiestas malgastadas que tuvimos en años pasados. Se va a mandar toda la información respectiva al Ministerio de Justicia, eso ya no me compete a mí como Viceministro del Tesoro, simplemente enviar toda la información, explicaciones, informes, todo lo que se ha venido trabajando desde el Tesoro, para que las acciones correspondientes las haga también, obviamente, el Ministerio que corresponde. Gracias.